Bueno, no, hoy pusimos en común las eh, políticas estatales de todos los grupos, así que los dividimos. No, perdón, eh, hicimos pasar a la frente a uno por grupo, eh, e hicimos una serie de preguntas orientativas y los pusimos en debate. Ustedes ¿Sí? van a tener que responder desde las ideas de sus ¿Sí? ¿Sí? estados ¿Sí? y convencer al resto de los compañeros que sus ideas son mejores. Bueno, eh, a su vez los que estábamos a este lado para que este, pudieran explicarnos y explicar al resto de los compañeros de qué trataba no el estado. Y salió. Este, no, sí, solo, y salió. Este, se agarraron un poco. Se agarraron un poquitito. Este, hubo debate, estuvo bonito y, y bueno, nada. nada, nada. Creo que al resto de los compañeros escucharon qué fue lo que. Uno de los grupos. ¿Se pudieron poner en personaje? ¿Pudieron agarrar el Estado que la nación okay. que.? Absolutamente, todos agarraron a mi entender. Bueno, se pusieron un personaje que les correspondía a cada estado.